hacer referencia a todo el trabajo que conlleva un desfile... ...y nosotros pues el previo antes del desfile... ...todo el trabajo que conlleva y estamos aquí en el backstage con Lourdes... ...que está organizando que no falte de nada... Eh, ...los últimos detalles, eh, tanto eh, lo que son los complementos, peinado ...todo se está haciendo aquí, ¿no Lourdes? Exactamente, aquí en el cortijo de los chalanes... ...preparando maquillaje y peluquería... Que, ...de las alumnas de la Academia Antonio Eloy de aquí de Málaga. Están poniendo bellísima, ¿no? También es complicado porque hay que darle también el toque con el traje que lleva, que eso lo vamos a ver bueno. luego, todavía no decimos nada, eso va a ser una sorpresa para el desfile, pero todo tiene que ir compaginado, ¿no? Mirado, todo claro, también. claro. Complementar tocado y maquillaje. Uh -huh. También te piden consejo, ¿no? te dicen a ver, no porque claro, eh, tanto el maquillador como el peluquero tiene que preguntarte tiene que, que, que tiene que ir con Sí, todo, hay que ¿no? sí. Uh -huh. todo el equipo tiene que estar todo compenetrado. Bueno, pues te dejo que te cambie te arregles y sí, esté gracias. con tu cosita, que qué yo bueno. voy a, a dar un repasito por aquí en lo que están haciendo estas niñas. Bien, muchas gracias, gracias por todo. Vamos a hablar con Cristina Alesa y que está, vemos maquillando y que bueno, qué bonitos ojos le está poniendo, esto todo un arte. ¿eh? Cristina. Sí, nosotros somos maquilladores de Antonio Eloy. ...y venimos a maquillarlas hoy... ...es difícil maquillar para ocasiones así en especiales... ...cuando es por ejemplo y un desfile... ...que van a desfilar con los diseños exclusivos de Lourdes... Eh, ...tenéis que poner un maquillaje a tono ¿no?... Con que ...sí, sí, ayudar, sí, ¿no? sí, sí, sí, claro... ...pero no, no, no es difícil... ...porque vamos buscando como los rasgos de ella son muy bonitos... ...siempre el maquillaje va a quedar siempre bien... ...¿qué, qué tono vas a utilizar para...? ...tonos neutrales, así marroncitos y naturales... ...para que quede un maquillaje elegante y bonito... Primero un, la línea, ¿no? Sí, hemos hecho un tono clarito, cero el ojito, y le hemos hecho un poco de línea para que destaque un poco lo que es el rasgo que ella tiene, y le hemos dejado así un tono suavecito. Qué arte, hija Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir por aquí en el backstage. donde vamos a ver ahora. ¿Tú, ¿Ya has terminado tu maquillaje? No, ¿te queda algún retoque? Vamos a ver esos retoques. Bueno, para Vas para allá, Vega, vamos a ver. Eh, ¿Cómo te llamas? Cristina. Cristina, Bustos. Sí. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame, ¿qué, ¿cómo lo estás maquillando? Porque pues un poco con una transición, porque son unos colores algo naturales, para no mezclarlo mucho con el resto del vestido que se tendrán que ir cambiando. Y bueno, poquillo natural, pero con intensidad. Bueno, vamos a preguntarle a la modelo, ¿cómo te sientes con ese maquillaje? Muy bien. Sí, te sientes a gusto con él, ¿no? Porque también es muy importante sentirnos a gusto con el maquillaje, que no nos pese mucho las pestañas, que no veamos que tenemos mucha carga, ¿no? Y te sientes como natural, ¿no? Totalmente. Sí. Pues nada, vamos a seguir con el llave Los peinados. Bueno, ya vemos aquí que en esta ocasión está primero como lisando el pelo, ¿no? Y aquí lo están rizando, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué estáis rizando el pelo, no de la modelo? sí estamos haciéndole ondas. Sí, claro, ondas y luego esto lleva su, mm, sus flores ¿eh? ¿no? Su tocado y ya es el sí. el toque no final sí. sí. recogido, un, reco un recogido medio recogido ¿no? semi sí. recogidos pues nada está muy guapa te sientes bien gracias. con este peinado sí sí gracias más de pelo liso de pelo rizado normalmente? ondulado ondulado también, depende, también con lo que lleves puesto no sabéis ya qué vestido vas a llevar sí. ¿Cómo es? Pero dime más o menos... Contenta, contenta. Sin desvelar mucho, esto es como las películas ¿no? Dime algo pero sin desvelar. No, muy contenta y, y buena lección buena lección sí, Gracias. Bueno, vamos a preguntar a las modelos a ver cómo se sienten ellas, ya, ya con esto peinado, que ya estás casi, casi, ¿no? Sí, yo estoy, sí, un poco nerviosa, pero bueno, ya tengo experiencia y con muchas ganas. ¿Has hablado mucho con traje de flamenca o lo has hecho también con traje de fiesta, en moda de mayo He hecho un poco de todo, pero el traje flamenca he fila más veces y me gusta muchísimo la moda flamenca. Disfruto mucho. Sí, ¡Oh, precioso! <risa> ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo las planchas para hacerle ahora una cola baja repeinada. Sí. sí. Bien, gracias. Bueno, ya que vemos ya con el tocado puesto y aquí está finalizado ya prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Está en el espejo? ¿Cómo te ha quedado de bonito? Todavía no, bien, no todavía no. no está guapísima. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué es que está Le hemos rizado el pelo, se lo hemos marcado y le hemos puesto aquí recogido para que lleve el, pelo, el pelito suelto. Está muy elegante. Gracias. Bueno, y aquí vemos ya también el, los labios, que también todo, ¿eh? todo todo bien, perfecto. Y bueno, ya está prácticamente terminado, ¿no? Sí, ya, sí, ya estamos terminando. Ah, ¿qué has hecho sí, por, se empieza primero por los ojos, ¿no? vale. Sí, por los ojos, bueno, primero el rostro, luego los ojos y ya lo que viene el rostro, la ceja y el labio, que es lo más difícil, sí. Creo que el maquillaje había empleado es un maquillaje más bien tirando a una cosa natural, ¿no? Natural, no, sí. Lo que va a es la modelo en sí, su belleza natural y el traje que va a llevar. ¿no? Sí, sí. Es un trabajo muy bonito, enhorabuena. Gracias. Gracias. Visitamos en primer lugar a una gran artista, una gran diseñadora, una bellísima persona que es Lourdes Paz. Hoy hemos disfrutado con un desfile que nos ha dejado boquiabierto. Bueno, yo creo que no se escuchaba nada más que la música de fondo. Enhorabuena Lourdes. Qué Muchísimas gracias, estoy muy contenta. ...muy satisfecha, sí, sí... ...estamos aquí tranquilitas ya, aquí paseamos ya en feria Lourdes... ...a mí me gustaría pues contarle un poquito a nuestros telespectadores... ...¿quién es Lourdes Paz?... ...¿cómo empezaste con la moda?... ...¿qué te movió a ti a diseñar?... ...¿cómo fueron esos comienzos y desde cuándo?... ...porque creo que desde muy pequeña... ...sí, mis comienzos fueron todos desde muy pequeñita... ...pero desde hace 7 o 8 años... ...fueron los comienzos como profesional... Desde el año pasado es cuando nos dedicamos directamente a preparar una colección y con un fin, que es llegar a Simos y, y bueno, me siento satisfecha porque hemos llegado lo antes, vaya, en, en tiempo récord. Mi primera colección y, llevamos, y llegamos a Simos Pero volvemos a los comienzos. Con, desde muy chiquitita, con mi abuela, yo ya daba las puntadas, pues sí, a, a máquina y acordaba y, y bueno y eso ha estado siempre en mí aunque durante muchos años he estado pues vaya que no me he dedicado profesionalmente pero nunca me he desliado de la. He siempre he estado ahí haciendo mis pinitos, los, los, los disfraces a mis hijos, las cortinas de mi casa, los mantelitos, en fin, hasta que ahora ahora no me da tiempo de hacer todo eso, ahora nada más que cosé, cosé, cosé. Ahora ya profesional, pero bueno que yo no sé si recordará tu primer desfile, la puesta en escena como le llamaste, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas de... Perdón, no, no me puedo olvidar. Eh, en primer lugar tengo que decir que yo en septiembre del, del 2017 decidí de, de dejar la costura porque es muy sacrificado y porque esto es lento. Y, y bueno, estaba muy cansada de no tener horario, de no tener eh, días libres, porque claro, esto no da todo como para pagar sueldo para tú dedicarte, tienes que hacerlo todo. Y, y decidí, pensé en, en renunciar y dejarlo. Pero se me pasó por la cabeza de, en vez de dejarlo, pues dedicarme de otra manera, preparando mi primera colección y vi un certamen en Sevilla eh, que. que eh, el plazo finalizaba en una semana y pico. El certamen de Emprende Lunares que, que organiza la Fundación Caja Sol junto a Cosimo era el segundo certamen y envié los, los bocetos en una semana por, a las 3, a las 2 de la mañana. Preparaba los bocetos porque durante el día y a las 4... Y durante el día tenía que sacar ir sacando el trabajo... ...no me daba tiempo de, de coser, comprar tejido, atender, probar... ...mi casa, mis hijos, mi familia... ...entonces no es fácil... ...pero lo que no me pensaba que, que íbamos a, a, a salir seleccionada ...a la siguiente semana tuve que realizar un traje confeccionado... ...y eh, e ir, llevarlo delante de un jurado en Sevilla... ...en el que ya pasé a ser finalista... ...junto con siete compañeros de toda Andalucía sin parar. Y desde de ahí la colección se, se llamó Siénteme, porque era lo que yo quería mm, demostrar mi gusto, mi... mi, mi y bueno, le, le puse Siénteme. Y este año, la segunda colección eh, se llama Destino. ¿Por qué ese nombre? bueno llegar con ese nombre? Pues, pues tú sabes que el destino es algo sobrenatural, que es que eso no tiene... No se puede... Mm, y bueno, pienso que me ha puesto en el camino a muchísima gente, muy, mucha gente muy buena que ha apostado por mí, eh, gente que me ha valorado, que me quiere y que, bueno, que me ha empujado para seguir mm, y, y gente que, bueno, al final todos nos vamos conociendo, nos vamos abriendo caminos, nos va llevando a donde verdaderamente, aunque, al, aunque a veces te lleve por mucho, mm, ¿sabes? Pero al final el destino te lleva a donde, a donde te quieres. Sí. ¿Puede faltar un traje de flamenca, Lourdes? Bueno, eh, un lunar, es que yo digo que el traje de flamenca sin lunar, bueno, hay muchos trajes de flamenca que no llevan lunares, que son maravillosas pero eh, lo normal, los lunares, para mí, yo soy clásica, de, de, de, siempre voy buscando pues, un traje que sea ponible, que sea ligero, que sea cómodo, y bueno, la, en la colección hay... ...diseños de toda clase... Y, ...y bueno, pero un mantón... ...un mantoncillo, una peina unas flores... ...complementos son fundamentales... que van a juego... ...porque hemos visto ¿no? que tú haces a juego por los grandes, ¿no? ...sí, sí, sí, me gusta... Mmm, ...porque al ser ese tejido... ...que aunque le vaya todos los colores... ...que lo puede, se puede combinar muy bien... ...pero yo soy una artesana... ...y entonces reivindico pues... ...ese crochet, ese punto... ...ese trabajo, ese bordado, ese trabajo a mano... ...pues mis pendientes que sean, y los, y los tocados porque pues sean artesanos y exclusivos. Vamos a hablar de este desfile en sí, que está, bueno pues en un sitio muy bonito... ...porque esto es como un, un cortijo, realmente aquí en Málaga precioso... ...y que además se come muy bien, que tenemos que decir, fue de ello... ...y que ahora, bueno pues ya el broche de oro lo has puesto tú con tu diseño... ...y la bailadora que también está espectacular, todo, todo en sí ha sido un espectáculo, un espectáculo, no veis otra palabra, es un espectáculo, y ahora queríamos hablar un poquito de la moda, ...de estas tendencias... ...tú trabajas mucho con vaquero y además tú eres la pionera en ese tema... ...no, no soy pionera, sí, hay muchísima gente que ha hecho trajes de flamenca en vaquero... ...de hecho hay una diseñadora de, de Sevilla... ...que hace muchísimos años fue la pionera en, en, en, en incorporar el tejido vaquero en la moda flamenca... ...lo que sí no se ha seguido, yo he sacado colección completa... Además con no, tonalidades diferentes. Claro, pues busco un estilo pues sencillo, pero que sea a la, misma, a la vez elegante. En Simov se ven muchísimos trajes de tejido vaquero, muchísimo. pero yo, mmm, bueno, como sigo, como es un tejido universal que me encanta, que me extraña que hoy no lleve puesto vaquero. Pues piensa, pienso, siempre he pensado que, que una colección completa, pero además que se me conozca. ...ya se me conoce por la diseñadora de los vaqueros... ...sí, sí, sí... sí. ¿Qué tonalidades han destacado, han protagonizado este desfile? Bueno, eh, Burde... <risa> ...hemos visto un poco de todo... ¿vale? ...yo en principio quería un, dos tonos en la colección... ...que era el, el mostaza con el vaquero... ...y el maquillaje, un tono más neutro con el vaquero... ...pero como el destino ha querido... ...que me salgan, que me vayan surgiendo inconvenientes... ...o, oh, o oh, sea, a favor... ...como a, a, ya conocíamos a, a Regina... ...pues, eh, lógicamente que la colección de cinco diseños... ...pintados a mano por Regina... ...que son trajes muy de romería, muy de calle, muy ponible... Eh, ...creo que ha dado el toque diferente... ...pero si te das cuenta, en la colección de los 20 diseños... ...ya te encuentras de todo... ...porque te encuentras lunar con estampado... Eh, ...mostaza, maquillaje... ...pintado de, de colores, ¿no?... ...y liso, en fin... Eh, ...he querido un poco, que haya un poco, un abanico... ...es que en principio la colección solo era de 14 diseños... ...entonces iban 7 mostazas y 7 en maquillaje... ...pero vuelvo a decir... ...que por los imprevistos y por lo, lo que ha ido surgiendo... ...pues hemos incorporado otras cosas... ...y, y bueno, creo que ha, que ha dado resultado, ¿no?... ...tu proyecto de futuro... ...desfile en mente para próximamente... ...a ver, eh, hemos dado el salto directamente... ...con la primera colección a Simov, eh, ...con la segunda hemos desfilado en tres ocasiones a Simov, ...con mi premio de Emprende Lunares... ...que el premio era desfilar eh, como profesional en Simov, ...he ido representando a Málaga de Moda... Eh, y, ...y bueno, pues... Mi meta es seguir. O, o dejarlo todo o seguir. No, seguir, seguir. Hay que seguir. No podemos. Ya después de todo esto. Ya los comienzos, que son los más duros, me imagino, en todas las profesiones. Pero ya. Esto es una profesión que estás tres días bien y tres días mal, ¿eh? Me gustó mucho cuando te conocí el enfoque de tu familia tan unida. Y, y que me gustó muchísimo porque digo, fíjate cómo le apoya la familia, cómo trabajan en conjunto. Y eso es tan bonito. ¿Cómo lo consigues? Es que mira, yo no tengo horario. Nos metemos en el taller y no tenemos horario. Este, este, vuelvo a decir que estamos para todo, entonces yo no me puedo marcar un horario de 7 a 3 y por la tarde en casa renuncio por estar con tiempo en mi fa de, ¿sabes? de estar con mi familia, de estar en mi casa, regar esas plantas que tanto me gustan y, y disfrutar, pero, pero bueno, al final ellos me echan en falta y yo también los necesito, pero es como el que quiere algo, algo le cuesta pero están ahí apoyándome, sin duda no quieren que deje esto a la feria... ...y venía bueno, como decía, la feria ¿no?... ...y queríamos saber cómo lo va a pasar... ...cómo lo pasa de la feria... ...¿cómo te lo planteas qué hace?... ...siempre vamos. cansada porque después de toda la temporada... ...llega la semana de feria... Sí, sí. ...y lo que queremos es descansar... ...pero sí que hay que me planto mi traje... ...y nos vamos a nuestra feria El cliente te dirá... ...oye Lourdes, vamos a tomar una copita aquí... vamos a quedar allí... ...y ¿no? después llega, llega la feria... ...y bueno, y el año pasado pues... ...nos entrevistaron en PTV... ...en el canal Málaga... ...y hubieron muchas entrevistas... ...y bueno, no sé cómo se me presenta la temporada... ...pero en principio es cargada de trabajo. Pues enhorabuena. A la gracia desde aquí otra vez... ...vuelvo a repetirlo gracias al restaurante Cortijo Los Chalanes por, por confiar en mí, porque pienso que a la vista está como ha quedado todo tan bonito, un sitio tan precioso, a mi familia, a mis amigos, a vosotros por, por apoyarme, a vosotros que, que habéis venido a, a estar aquí y a, y a que se me luzca mi trabajo, así que gracias siempre, gracias. Felicidades y para adelante en ¿eh, Lourdes, gracias, gracias. que esto, vamos, esto es imparable en Lourdes, un felicidades. De todo para Muchas gracias a vosotras siempre.